Este sábado a las 9 de la mañana viaja con nosotros en 32 Regionalmente nuestro al vibrante y alegre departamento del Valle del Cauca Una tierra que lo tiene todo Aventura, arte, cultura, buena música, turismo religioso Variedad gastronómica y un paisaje cultural cafetero que te sorprenderá Conéctate con nosotros este sábado en 32 Regionalmente Nuestro.